Y una de ellas son con los tokens y los airdrops. Un airdrop es cuando una empresa que está lanzando su moneda nueva regala una parte de esa moneda para que la gente la tenga, la comparta y se genere más monedas de este tipo. Bueno, una de ellas se llama ELA y está regalando 100 dólares gratis de su moneda y la verdad es que está convirtiendo muy, pero que muy, muy bien. Como está en lanzamiento, está en un precio bastante elevado. Te voy a mostrar ahora mismo cómo está el precio y cómo puedes entrar, porque no es fácil entrar. Se entra únicamente por invitación. Déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal...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 A mí me invitaron y yo tengo invitaciones para mi gente, así que os voy a dar las invitaciones para que podáis generar estos 100 dolaritos gratis en criptomoneda. Vais a necesitar una serie de cosas, pero las vamos a ver más adelante conforme avance el vídeo. Primero vamos a ver qué es ELA y en cuánto está cotizando en este momento. Este es un exchange y este es el contrato de ELA, de, del token ELA. Y mirar, mirar cómo está ELA en este momento. Voy a hacer, hacerlo más grande. Mi, empezó hace nada, en junio, a principios de junio, el 31 de mayo. Y mirar el subidón que ha tenido, una barbaridad. Empezó costando 80 centavos de dólar, 89, poquito menos, 80 centavos de dólar. Y hoy, que estoy grabando este vídeo, que es 18 de junio, está en 7 dólares y 45 centavos. 7 dólares y 45 centavos. En unos días, en estos 16 días que han pasado, ha aumentado su valor por miles, por miles. Porque no costaba ni un solo dólar. Y ahora cuesta 7 dólares y algo. Es decir, ha aumentado un 7000% el valor. Lo cual es bastante alto, ¿ves? Aquí está Blockcharts. En la contra... Eh, dólares estadounidenses los tenemos aquí el, el crecimiento que ha tenido tan grande ha tenido ya tropezones ves pues aquí hay un tropezón aquí hay otro tropezón pero después ese tropezón estaba en arrancó en 1 en 270 acabó el día en 160 y a partir de ahí ha subido un montón y va subiendo subiendo subiendo es una buena moneda como la están dando gratis es mejor que buena entonces, ahora es el momento de coger las monedas. No vas a gastar ni un solo céntimo, absolutamente nada. No te van a pedir absolutamente nada y vas a ganar esos 100 dólares de bono. Evidentemente, hay una pequeña trampa. Y la pequeña trampa es que si no generas 3 referidos, 3, 1, 2, 3, solamente 3, no puedes comprar, cobrar el bono de los 100 dólares. Mirar, aquí abajo tenemos el chart de crecimiento. Empezó aquí, hace 18 días. 1.3, 2.90, 16, estuvo a 16. Si yo hubiera comprado el día 18 de agosto, bueno, si yo hubiera entrado al drop AirDrop el 10, eh, hace 18 días, me hubieran costado 1.3 y si las hubiera retirado 9, hace 9 días, hubieran estado en 16 dólares. 16 dólares, una barbaridad. Bueno, pues mira, 5 dólares, 2 dólares y, aquí, y ha ido subiendo todo este tiempo. Ahora está en 5.38 y ahora mismo el token está en 7.39. El tipo es swap y está en el, exchange, en el exchange sushi swap. No es el único, hay más. Pero bueno, este es el que tienen ellos de manera oficial. Esta es la red Polygon Scan y es donde ellos tienen su contrato, su smart contract. Aquí lo tienes. Es el smart contract, completamente válido. Las monedas que hay, 45 mil millones de monedas ELA. Eh, hay 12.826 holders. Es decir, ahora mismo, todo este dinero, todas estas monedas, solamente las tenemos 12.000 y tantas personas. 18 decimales, en fin, todo esto es para la gente que está muy metida en el mundo de los tokens. Bueno, pues, esto les será muy sencillo. Si tú no estás metido en el mundo de los tokens, esto es legalidad. Aquí tú ves que esto es completamente legal. ¿Cuál es el futuro? No lo sabemos. Pero bueno, ahí están, ¿lo ves? Yo estoy dentro, te voy a mostrar lo que yo he retirado día de hoy. Mirar, 100 Elas, 100 dólares en Elas, que es lo que me dieron a mí de bonus. Ahora mismo está tengo un profit de 408. Tengo bonus por compartir a 23 personas, solo 23 personas, 230 Elas. Esto más esto, son 334 Elas. Ya las he pedido. ¿Ves? with Withdrawal. 334. Trade. Elas. Yo ya las he pedido. Ya me las están transfiriendo. Voy a 334. Tienes que tener forzosamente un Trust Wallet. El Trust Wallet es la billetera de Binance. Sin la billetera de Binance no te van a pagar. De momento ese es un requisito muy estricto. Aquí te dicen cómo coger la billetera de, de Trust Wallet. Es increíblemente fácil. Tú no te preocupes. Es súper fácil. Abajo te voy a dejar un vídeo paso a paso. En el cual vas a ver cómo hacer tu Trust Wallet. Y rápidamente vas a poder reclamar tus ELAS. ¿Ves? Yo ya las he reclamado. Estoy esperando que me hagan el pago. En principio tengo 334 monedas. 334 monedas. Si me fío de la cotización actual esta yo tendría 334 monedas a 7 dólares, es decir 334 por 7 para hacer números redondos yo tendría ahora mismo 2.338 dólares 2.338 dólares por estas monedas ELA ya he pedido que me las envíen y en cuanto me las envíen yo sabré si me las quedo para holdearlas o las cambio por cualquier otro token, por Bitcoin, por Ethereum, por los dólares, por lo que yo quiera. Pero bueno, a lo que voy. Esta es la web de ELA. Es esta, ¿ves? En la found. Cómo funciona, acerca, roadmap, trade ELA, contacts, blogs, white whitepaper y comprar. Aquí no está el airdrop. Aquí no está el airdrop. Aquí te dicen cómo comprarla, cómo comprar la moneda. Cómo tradearla. ¿Ves? Ahí está. Te lo van diciendo. El Trust Wallet. Que es el que te digo que ellos usan. Te dicen cómo hacer. Te dicen cómo descargar el Trust Wallet. Si eres de Android o eres de iPhone. Lo descargas. Lo instalas. Son cuatro o cinco pasos súper fáciles. Y eso es todo. Ya puedes comprar o vender. Elas a tu gusto. Eh, te dice ¿Qué haces con tus tokens? Bueno, pues en principio lo ideal sería holdearlos. Es decir, tenerlos para nosotros. Aquí viene... ¿Cuál es el, el último precio? Aquí te dicen, lo comparan, ¿eh? Lo comparan por con Bitcoin. Que no es así. Ellos quieren que esto sea como Bitcoin. Pero bueno, eso ya se sabrá. Con el tiempo. Aquí te dan toda la información. Cómo convertir CryptoCoins a Ela. Los vídeos de los usuarios. Cómo registrar en Binance. En fin, una serie de cosas. Pero no está la invitación. La invitación no está. La invitación es únicamente con un código de referido yo insisto, lo tengo, tengo tres códigos de referido, hasta que se agoten los voy a dejar aquí abajo en, el, en, en los enlaces, en la descripción así que si tú quieres entrar a esto del mundo de los tokens y te gusta lo de ELA, pues los coges y abajo los voy a dejar, pues si se, si se agota uno, pues pruebas con el otro esta es la página de la invitación ves, aquí está, ELA Found te envía 100 gratis, por registrarte como bonus a que nos puedes pedir como ya te he dicho tú puedes elegir si los vas a pedir por cripto o por bank account eso es todo, no hay más ves simplemente cuando tú le des clic aquí o aquí automáticamente se va a abrir una pantalla te la voy a mostrar, le voy a dar cripto por ejemplo te van a pedir tu nombre, tu email y le das clic al siguiente paso es todo y cuando le des al siguiente paso te van a pedir que confirmes el correo Nada más. Y cuando lo confirmes, vas a llegar al dashboard que yo te he mostrado antes, a este. Ahí vas a tener tu enlace de referido también y lo vas a compartir. ¿Cuánto te van a pagar por referido? Aquí lo ponen, mira, 10 elas por cada share. 10 elas por cada persona que se suscriba con tu enlace. Puedes ponerlo en Facebook, Whatsapp, Twitter, donde tú quieras. Pero es estrictamente por invitación. Insisto, abajo te voy a dejar los tres enlaces que yo tengo. Mis tres enlaces de referido para que tú puedas. Si, no es, si uno ya se agotó, pues vas al otro. Y así ya puedes coger tus ELAs. Fíjate que ahí yo ya, la, ya las he pedido. En teoría es muy bonito ahora mismo porque están súper bien cotizados. Mira, ahí están las transferencias que han hecho. El precio que llevan ahora mismo. Y en principio, si todo va bien... Y yo tendría ya muchos dólares. Evidentemente yo me los quedaría de momento. Y después ya compraría más monedas o no. Pero bueno, eso ya es cuestión de pensar a largo plazo. Lo voy a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Que puedas aprovecharte, si te gusta el mundo del cripto, de este airdrop. Que puedas coger a tiempo las monedas. Porque como todos los airdrops tienen solamente una parte destinada a regalarlo. Lo demás ya es compra y venta. Bueno, pues espero que entres a tiempo. Bueno, Marque, te lo dejo hasta aquí. Si no me emociono y sigo hablando. Espero que te haya gustado esta forma súper increíblemente fácil de conseguir 100 dólares gratis con cripto tokens y además con la posibilidad de que crezcan exponencialmente porque si todo sale bien la moneda va bien, va funcionando, pues oye, quién sabe, igual estamos ante el nuevo Bitcoin o no, pero lo bueno es que de momento nosotros no nos va a costar ni un solo dólar, ni un solo centavo conseguir 100 dólares gratis con la moneda ELA. Abajo te dejo el enlace, te dejo tres enlaces para que tú puedas elegir y si eres listo, como yo sé que eres, vas a coger los tres enlaces y vas a repartir los tres enlaces y vas a ganar 100 dólares por cada uno de ellos. Hasta que se acaben las monedas del AirDrop, cuando se acaben, pues ya no hay nada. ¡Marketer! Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video, te envío un abrazo muy fuerte y te recuerdo que este año, pase lo que pase,